bueno saludos en esta hora les quiero mostrar cómo hacer para transcribir o sea o pasar un audio a texto una vez que le den clic en la en el link que les dejaré en la descripción del video esperan los 5 segundos de publicidad luego dan clic en saltar publicidad damos clic aquí en descarga luego le saldrá otra vez descarga y por, eh, así como lo estoy haciendo aquí y comenzará la descarga aquí eh, la voy a cancelar porque ya la tengo en el PC bueno entonces nos vamos a buscar la, el archivo de descarga lo copiamos nos vamos a equipo aquí donde tenemos nuestro dispositivo conectado o sea en nuestro celular conectado al pc abrimos el lugar donde queremos guardar el archivo no se olviden de activar depuración usb para que les permita hacer todo más fácil eh, si no saben activar depuración en usb me lo dejan en la descripción del vídeo y les enseñaré cómo hacerlo debido a que este video solo es, eh, corresponde a transcribir de audio a texto y no tiene nada que ver con enseñanza de activación de comandos en celular bueno entonces eh, aquí buscamos la carpeta donde queremos poner el archivo de instalación en mi caso lo voy a poner aquí en doblado lo pego una vez allí entonces procedo a instalar el programa como pueden ver aquí está damos clic en instalar En mi caso, antes de comenzar el video, grabé un audio saludándolos, eh, saludándoles a ustedes y lo tengo aquí para probar el programa, para no tener que hacer el, el tutorial tan extenso, entonces una vez instalado el programa les quedará así. miren aquí está el programa lo abrimos y una vez hecho ello vamos a darle clic aquí luego damos clic aquí donde dice según lo que ustedes deseen hacer así mismo escogen en mi caso vamos a transcribir un audio a texto un vídeo también se puede no hay problema transcribir porque ya lo he hecho o en directo ustedes hablan y el programa va copiando pero en este caso vamos a ensayar con un audio eh, perdón que me salió aquí eh. bueno me perdonan ahí que tuvo un inconveniente con la aplicación del celular que me salió aquí algo entonces no me dejaba hacer nada bueno, entonces en esta en esta hora vamos a coger la opción de transcribir audio. Damos clic aquí y en mi caso yo grabé este que tengo aquí y para probarlo con ustedes damos clic aquí en aceptar. El programa les localiza el audio. Bueno, aquí les va a salir el texto. Que dice texto. Una vez comiencen a... Primero le dan aquí en grabar y luego le dan clic aquí en reproducir. Entonces damos clic aquí. Damos clic en aceptar. Luego aquí en reproducir. Saludos, ¿cómo vamos? Espero que la estén pasando bien y rico una prueba de reconocimiento de... vengan cometí cometí un error y hable entonces el programa copió lo que yo dije no había caído en cuenta entonces voy a borrar eso porque como les digo que él también copia lo que uno dice la idea es que copie solo el audio entonces eh, solo sigan mis pasos le voy a dar clic aquí y luego aquí en reproducir para que no sin decirle lo que voy a hacer para que no grabe lo que yo estoy diciendo. Bueno, entonces, iniciamos. Saludos, ¿cómo vamos? Espero que la estén pasando bien. Bueno, como pueden ver... Eh, copia el audio, solo que no quiero reproducirlo más de allí para no extender mucho el video. Ya ustedes allá lo van cacharreando y, y ponen el audio... Eh, ...de cuántos minutos o horas quieran, que él igual lo va a pasar a texto. Eh, están haciendo mucho ruido por aquí cerca, entonces así. Si lo dejo va a cometer errores y, y no da. Entonces, eh, si tienen dudas me pueden escribir en la descripción del video y les estaré ayudando. No se olviden de darle me gusta y suscribirse. Espero que la pasen bien y lo disfruten. Chao.